Shotcut, el programa de edición que vamos a utilizar en este curso que es gratuito lo encontramos en shotcut.org eh, la forma de instalación en Windows es muy sencilla Nos pues vamos a la página oficial, vamos a Downloads y nos lleva a un panel donde pone Windows, vamos a Descargar y una vez que se ha descargado ese instalador pues simplemente pues, lo abrimos y damos a Siguiente, Siguiente, Siguiente, Instalar y ya lo tendríamos instalado, realmente es una instalación muy muy sencilla, ya con esto lo tendríamos en nuestro menú de programas y podríamos empezar a trabajar con él.